Hola, muy buenas. En este, vidio, en este mini vídeo vamos a estudiar los músculos nasales de la mímica facial. Como veis, eh, están compuestos por dos músculos principalmente, lo que es el músculo nasal y el músculo de persona tabique El músculo nasal está compuesto a su vez por dos regiones distintas, lo que es la región transversa y la región alar. La región transversa también se conoce como músculo transverso de la nariz y eh, eh, la región alar se conoce también como músculo dilatador de las alas. Bien, eh, vamos a empezar por las acciones principales de estos músculos. Así eh, vamos a sab sabemos que la acción principal de la región transversa de este músculo nasal es la compresión de la narina. Mientras que eh, la acción principal, tanto de la región alar del músculo nasal como la del músculo depresor del tabique, es la dilatación de la narina. ¿Vale? Lo dejamos así. Bien, ¿qué es la narina? Para aquellos que no lo sepan, la narina no es otro que el, eh, el agujero eh, que comunica eh, la cavidad nasal con el exterior es cuando nos metemos la nariz, y cuando nos metemos el dedo a la nariz, nos estamos metiendo el dedo a través de la nariz. Bien, pues vamos entonces ahora a ver el origen. El origen de estos eh, músculos eh, están en el eh, hueso maxilar. Vale, vamos a poner aquí hueso maxilar. Vale, hueso maxilar. Lo que pasa es que... Eh, Bien, cada uno de ellos está en, en, una, en una situación distinta. Así tenemos que la región transversa del músculo nasal, eh, bueno, pues eh, nos lo vamos a encontrar donde, en el reborde canino. Que se denomina reborde canino, ¿vale? Mientras que eh, la región alar del músculo nasal también nos lo vamos a encontrar próximo a las piezas dentales de los incisivos. ¿vale? En el reborde canino, ¿vale? ponemos también aquí el reborde canino pero eh, próximo a las piezas dentales incisivos mientras que en el músculo depresor del tabique ¿vale? nos vamos a encontrar donde en, justo por encima del hueso y por encima de los incisivos centrales ¿Cuál va a ser la inserción de estos músculos? Bien, pues eh, el músculo eh, nasal, eh, la región transversa del músculo nasal, eh, su origen, su inserción, la vamos a encontrar en el dorso de la nariz. Mientras que en la región alar del músculo nasal vamos a encontrar eh, su inserción. En el cartílago alar de la nariz. Y por último, la inserción del músculo depresor del tabique, eh, nos vamos a encontrar pues en el tabique nasal. Vale, pasamos entonces a ver ahora un dibujo para situar estos músculos y comprender mejor su situación. Perfecto. Pues bien, eh, tenemos que eh, lo que es la región transversa del músculo nasal, habíamos dicho que se va a insertar en el dorso de la nariz, aquí lo tendremos, lo estamos dibujando, ¿vale? Y eh, su origen lo vamos a tener en el reborde canino ¿vale? del hueso maxilar. mientras que vamos a ponerlo aquí en verde eh, la región alar del del músculo nasal va a tener su inserción en esta zona imaginando que ahí tenemos el cartílago alar de acuerdo a la nariz y también va a ser el, el reborde del canil del en el reborde eh, canino superior, lo tendremos aquí. Mientras que el músculo depresor del tabique, ¿vale? nos lo vamos a encontrar aquí, ¿vale? tiene su inserción en la porción móvil del tabique nasal, ¿vale? y sin embargo su origen va a estar en el maxilar superior, en los incisivos centrales. ¿Vale? Eh, nada, antes de terminar este vídeo, recordaros rápidamente que eh, todos estos músculos, los músculos nasales, como eh, los músculos eh, bucales, así como los músculos oculares, van a estar todos eh, inervados eh, o controlados a través del nervio facial o el parclan 7. Os lo dejo aquí anotado, ¿vale? generar 7, o el nervio facial. Venga, nos vemos en clase. Hasta luego.